Fijaros qué lujos de trajes. También me gustaría antes de que nos explicaran este traje que es diferente, es una reliquia es antigua, más lo consiguió José que ahora nos va a contar. La importancia que tiene también los trajes tradicionales no festivos o de diario y que están muy denostados en nuestra comunidad. Estos tipos de trajes de fiesta espectaculares realmente son los que se tomaron como referencia. Para inventarse lo que dieron en llamar el traje típico, que yo personalmente no sé vosotros, no, no sé qué es eso del traje típico, puesto que cada mujer vestiría en función de muchos condicionantes. Primero el económico, segundo el personal, eso si es capaz de hacérselo o no, y tercero la disposición de materiales que tuvieran a mano. Okay. Hay veces, por ejemplo, que yo he visto en fotografías antiguas haciendo trabajos de recuperación, 50 mujeres justo con el mismo mandil, y por suerte estaban alguna viva, uy, ahí es. Eh, es, es, mandil, es aquí del pueblo. No, es que fuimos a la tienda y no había más tela. Y como no había más tela, pues está igual. Eso solía pasar. sí... Bueno, vamos, a, pasar. vamos al grano. Vamos a ver este traje que no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Vemos que la decoración es mucho más complicada. Cuéntanos de dónde es. qué es. Bueno, pues a ver, este traje es de, de la zona de Fermoselle. Fermoselle. Sí, de la zona de Fermoselle. Es muy similar a los charros porque tenemos frontera con Salamanca. Estupendo. Sí, está estupendo. Es nuestra última adquisición. Es de. Es antiguo, antiguo. ¿Cuánto, cuánto tiempo puede tener? Pues ¿Unos 80? Pues años, no, puede eh, no, que tenga alguno más, sí. Creo que tenga alguno más. Por las sedas y los, las pulicromías, seguro que sí. Y la, lo mismo que me llama la atención es la combinación de decoración que tiene. ¿Tiene bordado, tiene sí, sí. aplicaciones, tiene cordoncillos? Pues eso, eh, según iban teniendo dinero, pues iban enriqueciendo el traje. Y, y, y esto, claro, a la hora de bailar, no me acuerdo de tu nombre. Beatriz, Beatriz Bea. A la hora de bailar, tú no bailarías igual así, que vestida de, de normal, ¿no? No, la verdad es que no se baila no se baila tan suelto, pero se baila bastante bien. O sea, que lo que realmente pasa es ayudar, el traje lo que hace es ayudarte a lograr que el movimiento de la danza tenga ese sentido, ese sabor en cada, en cada lugar. Evidentemente una mujer, no constriñida, porque no está constriñida, pero sí sujeta, pues no va a poder moverse de una forma libre. Pero sí que puede mover otras partes del cuerpo. Podíamos girar y ver la parte de atrás sí. de tu traje? Caramba, cuéntanos un poquitín. Bueno, pues como veis, tiene también cintas de, de pelo también. Luego tiene el, el, de, el dengue. Y luego también tiene la pañoleta, que se ponía debajo. No veo, veo que no está bordada, que es una pañoleta no, simple. No, no, es una pañoleta simple. También podía ser bordada, podían crear dibujos, siempre motivos florales o de algún animal. Es, que es impresionante, fijaros. Pues eso según la riqueza, iban comprando cosas y se las iban añadiendo. Primero hacían el, el paño, luego el picado, lo iban colocando las... Las lentejuelas, sí. Oye, es interesantísimo. Y el pendiente, los pendientes, me, me llama la atención que no lleva collares este traje. Collares no, no porque no disponíamos de collares para este para traje, porque sí, sí, se ponían. ¿Qué joyas se ponían? Pues las más ricas solía ser oro, bolas de oro. A las albellanas tradicionales. Exacto. exacto. ¿Y no las habéis puesto porque todavía nos han dado dinero para? Eh, exacto, ver, exacto. Diputación Ayuntamiento de Zamora. No, para es, eso no creo. No. <risa> Zamoranos pues y zamoranas, tenemos que intentar recuperar también eso esta es. joya y estos pendientes también. Eso bonito. sí, esos son de plata, se llevan toda la ruta de la plata, se puede poner perfectamente ensayado. Sí, son de porro. ¿De porro? Sí, eso es. <risa> Cualquiera que nos oiga, mira, estos tradicionales, vamos a ver cómo se mueven estos trajes tradicionales en el cuerpo y en los pies. De... realmente, ¿quién lo sabe mover? Es interesante acordaros, respetar siempre vuestros trajes. Si no queréis vestiros, no os vistáis, pero si os vestís, con rigor. Vamos a mostrar. ...como es nuestra cultura, pero con rigor y con cierta, con cierta seriedad. ¿eh? Continuamos.